Hola Fabio, Hola. cuéntame sobre los proyectos actuales de Unlocker. Bueno, con mucho gusto. Entonces, el proyecto que estamos metiendo la mayoría de nosotros al momento es un proyecto con, la, con el Sistema de Bibliotecas de Medellín, que es un proyecto público de la Alcaldía y, y se trata justamente de que ellos se enteraron de que nosotros tenemos como una manera de trabajar muy abierta, muy colaborativa, entonces ellos como quisieron explorar esa, esa cuestión de, de colaborar, también de crear contenidos abiertos, eh, explorar la cultura digital justamente porque ellos trabajan mucho con la comunidad local y hacen mapeamientos de, de hecho el, el proyecto se llama territorios de código abierto y colaborativo y eh, ellos quieren mapear conocimiento local en los barrios en los que están ubicados en los cuales trabajan y, y entonces eh, quieren trabajar con nosotros para un poco primero explorar también las herramientas que existen en el software libre cuestiones de ese tipo uh -huh. y también como para eso, para que los acompañáramos en una serie de talleres, son como ocho talleres, para, para justamente fortalecer eh, lo que son metodologías colaborativas. Este es uno de los proyectos en el cual, cual la mayoría de nosotros al momento está metido. Hay otro proyecto que es con la Biblioteca de la Ladera, que es con Gabriel, eh, y es justamente la creación de una red libre, eh, de, de comunicación libre, y se instalaron unas antenas, y eso fue como un inicio, eh, de que hicimos ese, ese proyecto, y con eso se, se presentó y se ganó un premio, uh -huh. eso yo creo que ya te lo contó Gabriel, entonces ahí está jugando nosotros también y otra gente, que está muy... también desde el inicio de ese proyecto yo también en un tiempo participé, al momento no eso es también una cuestión de nosotros que como participamos, a cómo nos da el tiempo, el contexto no hay como una, una estructura fina otro proyecto que estamos haciendo al momento es aquí en el patio es eh, como un jardín que tiene como un arduino eh, la idea es ahí que podamos sembrar en el patio, sembrar comida, sembrar plantas ornamentales y que el Arduino controle un poco la cuestión del flujo de agua eh, y esas cosas. Entonces, uh -huh. como un, un poco de agricultura urbana y que estamos explorando. Esos son los proyectos que estamos teniendo al momento. Esto, es muy, muy, muy aparte de las actividades normales de que realizan los sábados. ¿No? Los sábados son un poco diferentes Sí, porque el sábado es más informal uh -huh. El sábado Generalmente por las 10, las 11 Empiezan los primeros a venir Sin horario fijo Sin necesidad que es quien quiera Pero ya se ha establecido como una, una cosa recurrente Y entonces es más como informal Para pasar tiempo juntos Entonces llegamos también a cocinar juntos eh, Y exploramos a veces hacemos como charlas informales como de bitcoin hubo eh, otros asuntos de, de kits eh, y otros, eh, otras herramientas o, o hasta cosas filosóficas en donde nos, nos eh, el uno a otro nos presentamos eh, asuntos que nos están interesando al momento uh -huh. eh, pero no tiene que ser tampoco así eh, digamos formal a veces son podemos hablar de cualquier cosa que está pasando en el mundo, en la ciudad, en, nuestra, en nuestras vidas y, y también como en la tarde ya después de comer sacamos la bolita, como le dijimos, la cervecita y, y la pasamos así bien y hasta sí. a las 5, las 6, a veces más tarde de la noche. A veces nos podemos también hacer cosas, hace como un par de meses hicimos una batería um, que funciona con microorganismos o sea, es como de desechos orgánicos construir una batería que genera electricidad. Eso fue también un proyecto que hicimos aquí los sábados. Ah, okay. Entonces, depende de quién está trayendo una idea al momento. Vale. Gracias. Con gusto.